con un rotativo, con lo que vos quieras Es ideal para el callar O Muy caña bien. sola o con mito armado Espectacular, Espectacular. Acá Espectacular. en Edunor, como siempre Irrompible sí, Hace 62 años Buenísimo, Adrián